Familia Niner, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a el podcast de Canal 49. Estamos empezando ya junio, señores. Estamos a nadita, casi nada, para mí, ¿no? De, de, de, de ya que empiece la temporada, señores, ya hacen falta ver a los Niners en el terreno de juego. Desde enero, ¿no? ¿no? No los vemos. Y se ha pasado. La verdad es que se ha pasado rápido. Yo creo que es top season, pero bueno. Eh, antes de continuar, saludo a toda la banda aquí en YouTube y... ...en iBox y en Spotify a los que me están escuchando. Por ahí alguien me saludó la semana pasada. <ríe> yo creo que ni se imaginaba ni cómo era yo... ...porque solamente me había escuchado en, en, en, en, en Spotify. Me dio mucha risa su comentario, pero miren... ...qué chido que también nos estamos conociendo aquí en YouTube. Aquí andamos, aquí anda su servidor Pablo. Y pues bueno, eh, ya van los regalos para allá... De hecho, este Miguel Ramírez ya recibió su regalo, ya mandó su foto, lo va a subir a Instagram, lo voy a Instagramear, si no es que ahorita ya está en Instagram, y este Roal ya esta semana te lo mando, No ando juntando ahí unos morlacos que por ahí también un, un, un valedor me echa la mano para, para los, hacer los envíos, al cual le mando Lannister, te mando un abrazote, gracias por, por el apoyo hermano para, para los envíos que luego están lejitos. Pero ya, esta semana van para allá, amigo Roal, que fue tu cumpleaños. Muy feliz cumpleaños a Roal Torres de la Faithful Chihuahua. Eh, aquí, aquí está su banderita, ¿no? Por el año Faithful Chihuahua. Fue la primera que me mandaron de un club. Y a toda la banda de, de, de Chihuahua, un abrazote. Pero Roal, muy feliz cumpleaños. Te lo, te lo escribí ahí en las redes, pero nuevamente lo ratifico. Feliz cumpleaños, amigo. Este. Ya saben que las redes, Canal 49 oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch, Canal 49, ahí estuve el miércoles, ahí voy a estar ese miércoles y ahí estamos cotorreando y platicando de muchas cosas que han pasado, ¿no? Ahí nos quitamos con más el calzón, sin tanta eh, propiedad y ahí sí no me da miedo decir lo que realmente estoy pensando a veces y aquí no me gusta porque luego se encienden los ánimos. Pero bueno, al final termino diciendo lo que pienso. Bueno, vámonos de lleno. Viene sorteo de junio, ya les aviso cuándo. ¿eh? Vienen más, más, más regalillos para junio para todos los miembros del canal. Ya saben que está el botoncito, se pueden unir. Está el de, el de, el de gracias, el de super Tanks con el corazoncito. También a los que quieran apoyar al canal. Este, y bueno, vámonos con el contenido, señores. ¿Hay noticias? ¿Hay noticias? No había, había habido un poquito de sequía en cuanto a noticias con los 49ers, pero esta semana hay de qué hablar. Eh, es lógico, se acerca ya la temporada, entonces empiezan a salir más temas tienen que ver con el equipo ya sé que a muchos no les gusta hablar eh, de, de ya que toquemos mucho el tema de Divo samuel pero pues al final es algo de lo que se sigue hablando por ahí salieron rumores de que ya andaba buscando un trade por ahí leí que ya estaban este como, eh, como haciendo estas este momios no o no sé cómo llamarles eh, como como pronósticos de qué se podría obtener por un trade de Divo, pero pues lynch lo volvió a dejar claro no dijo no lo hemos cambiado y sería yo un tonto si lo cambiáramos, Divo Samuel va a ser 49er esta temporada. Pero ojo con esa declaración, ¿eh? Mucho ojo. Dice Divo Samuel va a ser Niner esta temporada. Eh, podríamos emocionarnos, decirnos, ah, sí, Divo ya va a estar con los 49. Bueno, pero al decir esta temporada, pues es que Divo tenía que ser, sí o no, esta temporada 49er, porque esta es su última temporada bajo contrato de Novato. Y acabando esta temporada, pues se vuelve a gente libre, sin restricciones. Y si no le dan un contrato antes de que acabe la temporada, eh, pues lo más seguro es que se va a ir Divo y no vamos a obtener absolutamente nada de él. Entonces, si se busca hacer un trade, tiene que ser durante esta temporada. Y, y esa declaración de Lynch al final tampoco nos resuelve muchas cosas, ¿no? Pero, pues podemos tener al menos, creo que un poco de certeza por parte de Lynch de que este, este año vamos a tener a Divo con los Niners. ¿Jugará o no jugará? Eso ya es otro boleto. Pero bueno... Eh, otra noticia que se dio es, hablando de contratos, se firmaron ya a las nueve selecciones de los 49ers del draft. No este, Es algo que pues, pareciera eh, normal, pero es raro. Por lo, por lo regular tardan más de repente en firmar a unos, otros a otros. Luego a veces ni siquiera llegan a tener contrato y los desechan. Pero esta vez firman a las nueve selecciones, lo cual pues no sé qué pensar. No sé si es un movimiento muy eh, mm, acelerado, pues. Porque, pues... ¿Cómo firmas a nueve novatos ya? No? O sea, son contratos muy bajos, sí, de novatos entre 4 y 3 millones por 4 temporadas, ¿no? Que es por lo regular lo que se le da contratos de novatos que no sean primera ronda. Las primeras rondas, pues, sí se van más alto, como Trey Lance. Pero, eh, pues, son contratos amigables, digamos, para novatos. Eh, eh, inclusive el de Jackson también es amigable, creo que por ahí de los 4.8 millones por 4 años está bien. Pero no sé, supongo que están tratando de darle profundidad al equipo, hasta Prudy, ¿no? Hasta el hasta Mr. Irrelevant ya lo firmaron, en lo cual este, pues, sí me parece extraño. Yo juraba que no iba a llegar ni a esas instancias, pero ya firmaron a, los nueve, a las nueve selecciones del draft. Vamos a ver eh, qué tal si no es dinero tirado a la basura por ahí algún jugador, ¿no? Porque así sean dos, tres, un milloncito. Ahorita nos andan haciendo mucha falta. Pero bueno, ahí está, ya están los nueve, ya son Niners, al menos tienen contratito por un año, otros por cuatro temporadas, entonces pues vamos a ver qué resultados nos dan. Eh, la otra noticia, señores, eh, por ahí primero se, se, se, se salió la noticia de que estaban reestructurando el, el contrato de Alex Mack, que nos iba a, a dar espacio de unos cuatro millones de dólares. no Dije, bueno, está chido, supongo que, que nos ayuda, no sé, pero al ratito se dio la noticia, creo que fue por ahí del jueves se dio la noticia de que Alex Mack oficialmente anuncia su retiro de la NFL eh, después de 13 temporadas, por ahí algunos 14. La verdad es que no sé realmente cuántas, pero sí creo que son entre 13 y 14 temporadas las que estuvo en la NFL. Pasó por los Cafés, eh, pasó pues, sabemos que por Atlanta, por los Niners, algún equipo más por ahí. Eh, pero Alex Mack después de una carrera muy buena como centro se retira lo cual me parece bien, qué chido, ya era un veterano que sí, ya estaba, ya estaba en las últimas. Pero nos deja con un broncón porque les voy a ser honesto, la línea ofensiva en este momento solamente cuenta con el señor eh, Trent Williams. ¿Quién más? Se fue Laken Tomlinson, se va Alex Mack, Daniel Bronskill no sabemos qué tanto la vaya a armar este año y Mike McClinchy también es una incógnita, ahí les encargo. Aaron Banks... Están hablando cosas buenas de él, se dice que agarró condición, que ha trabajado muy bien físicamente este offseason, vamos a ver si o, o Luni también por ahí, yo creo que van a ser los que van a estar en nuestra línea ofensiva, a menos que se haga algún movimiento por ahí, si es que Garoppolo llega a ser eh, canjeado eh, en, lo que, en los días que vienen, porque también por ahí Lynch dijo que pues básicamente están esperando a que, a que eh, lo que ya habíamos hablado, ¿no? que Garópolo ya esté sano, que ya pase los exámenes físicos y es cuando se podría dar un trade. Al liberar ese dinero, pues yo supongo que ahí es donde va a venirse el contrato de Divo o por ahí se pueden traer algún otro liniero, no sé, no sé qué vaya a pasar. Pero por el momento la línea ofensiva de los 49 es una total y completa... Eh, no hay línea, pues... No tenemos línea, tenemos a Trent Williams. Y Trent Williams, por muy All-Pro y, y aún siendo el mejor tackle izquierdo de la NFL, pues no puede bloquear a todos. ¿no? Entonces vamos a ver, ese va a ser un tema. Si no se soluciona, veremos a Troy Lance corriendo por su vida toda la temporada. Ahí se los dejo. Eh, pero pues bueno, buena suerte a Alex Mack. Gracias por lo que nos dio. no, este, Muchos años fue rival, pero... Pues nos dio un año, un 2021 bueno. Nos ayudó a llegar a la final de la conferencia nacional. Creo que hizo lo que pudo, pero ya también el cuerpo no le daba. Y creo que es el, un buen momento para que vaya, se, se vaya a disfrutar de su vida y de lo que ya hizo. ¿no? Eh, suerte al buen Alex Mac Vamos a ver quién se queda como centro. Pero eso ya serán, serán temas que iremos hablando más adelante. Eh, y pues bueno... El tema que, de, que importante de esta semana, ¿no? tal vez no es el más trascendental, pero para mí sí es importante hablar y por eso me vestí de gala. Por eso me puse el jersey del señor Frank Gore, porque eh, ya oficialmente Frank Gore se retira como 49er el día ¿qué fue el día jueves o el día viernes. Eh, firmó su contrato por un día con los 49ers para poderse retirar oficialmente de la NFL como un 49er, que era su sueño, que era su, su deseo, y creo que lo tenía bien merecido. Miren, Frank Gore, eh, de estos jugadores que marcan época en, en los equipos, pocas veces se pueden encontrar jugadores como Frank Gore. Miren, él, él desde el colegial venía con muchas incógnitas a la NFL, porque venía con lesiones, un historial de lesiones importantes se hablaba de que pues iba a ser un bust, que tal vez no iba a funcionar con los Niners, y pues le cayó la boca a propios y a extraños. El señor Frank Gore tuvo un carrerón de época. Miren, eh, está de más decirles quién fue Frank Gore, ¿no? Eh, creo que todos sabemos quién fue el número 21 de los Niners, el inmortal número 21 de los Niners para mí ya. Que eh, Eduard de Bartolo, pues ya dijo que va a entrar al salón de la fama de los 49ers y me parece que es más que merecido. Jugadores como estos son los que deseamos que lleguen todo el tiempo. más Tuvo 10 temporadas con los Niners. Eh, Pocos jugadores logran tener esos palmares con los Niners. Logran aguantar 10 años con la organización. En general en la NFL hoy en día muy difícil que un, equipo, que un jugador logre mantenerse tantos años con el mismo equipo. Pero el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el, el amor por el deporte y, y, y por qué no decirlo, por el equipo hizo que Frank Gore estuviera 10 años con los Niners y se convirtiera en el máximo corredor de la organización por encima de, de Roger Craig, por ejemplo. ¿no? De, de, de, de un corredor que yo recuerdo con mucho cariño. Eh, Frank Gore, el mejor corredor de todos los tiempos de los Niners y el, corredor con más, el tercer corredor con más yardas en la historia de la NFL por debajo de Emmett Smith y Barry Sanders. Ahí nomás, ¿eh? O sea, estamos hablando del Olimpo. de Smith, Barry Sanders y en tercer lugar Frank Gore, que no es poca cosa. Se aventó 16 años en la NFL, 10 con los Niners, 6 por ahí, vagando con los delfines, con los Colts. Eh, no recuerdo qué otro equipo también por ahí lo tuvo, creo que los Jets, no, no recuerdo. Este... Pero pues, los 10 importantes años para Gore fueron con los Niners, en donde se ganó mi respeto, se ganó mi cariño, se ganó mi admiración. Creo que la de todos. Son de esos jugadores que, que difícilmente alguien va a poder hablar mal de él, ¿no? Eh, y son de esos jugadores que quisiéramos que llegaran más a la organización. Porque él, él lo dijo ¿no? En, en, su, en su discurso cuando estaba firmando su contrato dentro de muchas cosas que dijo agradeció a la familia York ¿no? por la confianza que le dieron a sus compañeros con los que sudó la camiseta eh, pues la historia que tuvo lo que, lo que dijo fue siempre básicamente dijo voy a, siempre voy a ser niner no, los Niners para mí son una cosa, independientemente por los equipos que pasé, siempre, siempre se sintió Niner y siempre va a apoyar al equipo y siempre va a apoyar a la Faithful porque, porque, por el amor que le tiene. Y esas son las cosas que deberán de aprender los chavos nuevos, miren, eh, sacando un poquito a colación lo de lo de Divo Samuel, ojalá la haya puesto atención al discurso, esos son los jugadores de adeveras, esos son los jugadores de fútbol americano que entienden de qué se trata el deporte más allá de que sí es un negocio, sí sabemos que es un negocio y sí sabemos que se va mucho billete, sí sabemos que. Pero cuando se, se meten a jugar, cuando, cuando, se centran, cuando se centran en el juego, en jugar, en, en, en ser, eh, en tener esa calidad, como Frank Gore, el dinero llega solito, ¿no? Pero si al tercer año ya están chillando, que quieren dinero. ...y realmente todavía no han demostrado algo así como Frank Gore... ...pues está cañón, ojalá Divo Samuel tome nota del de, de señor Frank Gore... ...y aprenda que es un verdadero jugador de fútbol americano... ...y sobre todo el respeto que se le tiene que tener... ...y la importancia que se le tiene que dar eh, eh, al vestir un jersey como el de los 49... ...la organización que es San Francisco no cualquiera en la NFL... Eh. ...miren, son poquitas las que se pueden realmente jactar de tener eh, esa, ese, ese nivel de calidad... ...de excelencia que tienen los Niners... ...tal vez eh, los vaqueros, los patriotas... ...los acereros... Eh, ...no sé, tal vez los delfines... ...no sé, ¿no? Pero... ...pero los Niners... ...híjole, hay que quitarse el sombrero, no porque uno sea fanático... ...pero hay que quitarse el sombrero cuando uno habla de los 49... ...y si estás portando la camiseta... ...hay que quererla... ...y Frank Gore es el claro ejemplo... ...de un jugador que ama... ...y que amó a la organización... ...y a mí sí fue de los que me, me dolió que se fuera... Por eso cuando se rumoraba que podía regresar a jugar, pues muchos le tiraban ay, a qué quieren que regrese, ya está acabada. Sí, eso, eso es lo de menos. Las estadísticas, miren, lo que, uno, lo que necesita un, un equipo como los Niners tal vez en este momento es un líder como él. Alguien que hable como él, alguien que les haga sentir el cariño por el jersey como Gore. Más allá de lo que pudiera ser en el campo, si yo me ilusionaba con la idea de que Frank Gore pudiera regresar una temporada a los Niners, era por eso, por el líder que podía ser en el, en el casillero y por ese amor que les podía transmitir a los jugadores, que ahorita realmente no veo muchos, hacia la organización, ¿no? Pero bueno, aplausos para el señor Frank Gore, que tuvo una carrera de verdad, de verdad, eh, única. Eh, fue pro bowler, llegó al Super Bowl, no se le dio... Eh, pero aún así todavía estuvo jugando. Yo todavía lo vi con los delfines. no Lo seguí un poquito con los Jets. Caballito de batalla. El eterno Frank Gore. Difícilmente se lastimaba. Y, y, y creo que respetado por, por propios extraños rivales. Y obviamente todos nosotros. Yo quiero ver quién se atreve a, hablar mal, de, a ma, hablar mal de Frank Gore. Creo que nadie. Creo que es de esos jugadores que vamos a tenerles el cariño por siempre. Y miren yo. Eh, eh, Tampoco es que tenga mucha lana, ¿no? Pues están bien caros los jerseys, pero la pienso mucho para comprarme el jersey de un jugador porque, híjole, creo que no cualquiera... Man, si ya me hubiera comprado de Divo. A lo mejor ya me estaría yo ahorita dando de topes. Entonces, son de esos jerseys que porta uno con mucho cariño y con mucho orgullo por el jugador que, que es Frangor, que fue Frangor. Y yo le deseo todo lo mejor en su vida. Que Anda ya boxeando, ¿no? Por ahí ya lo noquearon una vez, ya noqueó otra vez. Y este, ahí anda haciéndole también al al, al, al, al, al boxeo, al pugil y me parece excelente. Pues habla de un hombre que centrado en el deporte y en una vida de excelencia. Por ahí su chavo viene, ¿no? Viene su chavo, el hijo de Frank Gore, también es corredor. Por ahí vi un video, parece que va bien, lo está entrenando, obviamente Frank Gore lo está llevando. Veremos hasta dónde puede llegar y si es que pudiera llegar a, a, a San Francisco en un futuro. Pero bueno, eso ya es alucinar demasiado, ¿no? Eso es, lo que, eso es lo que venía hoy a Hablar de, de, de, de, de mi respeto De mi cariño De mi admiración Hacia el señor Frank Gore Que oficialmente se retira como 49er Entra al salón de la fama De los 49 de San Francisco Y quién sabe Tal vez después lo veamos eh, Teniendo alguna función en, en la organización En la directiva No, no sé En el staff Ojalá A mí me gustaría ver a Gore Coachando corredores en San Francisco No sé ustedes Pero bueno esa es la cosa señores, entonces eh, un abrazote al buen Frank Gore, yo sé que difícilmente va a ver este canal o alguien que lo conozca, pero si lo ve, todo mi cariño, todo mi respeto y creo que hablo de parte de toda la faithful mexicana hacia el señor Frank Gore. Muchas gracias por todo lo que nos aportaste y gracias por hacernos sentir orgullosos de verte jugar en el campo, pero bueno, me despido señores, este podcast eh, fue dedicado a Frank Gore, al número 21 de los 49ers. Nos vemos el, el miércoles en Twitch. Ahí para platicar. Eh, cotorrear. Ya salió. Ya se, ya se va a estrenar el Madden. Ya salió la portada. Ya lo quiero porque ya vamos a empezar a jugar con el nuevo roster. Y ya una vez que salga, ¿no? Voy a ver si ya la preventa creo que sale en agosto. No sé. Por ahí. Ya lo tendremos. Ya jugaremos. Mientras estamos ahí haciendo la temporadilla. O adelantando un poco. Perdí con los osos. Ya le gané a los Seahawks. Vamos a ver esta semana 3 contra Denver, ver cómo nos va. Nos vemos el miércoles ahí en Twitch. Y. El jueves, Canal 49, ya saben, esta, esta revisión que estamos haciendo de los rivales, precisamente tocan los broncos de Denver, con, ahora con Russell Wilson, el jueves hablaremos de ellos. El jueves pasado hablamos de los Seahawks, hace 15 días hablamos de los Osos y vamos a estar revisando a todos los rivales que enfrentaremos esta temporada, de aquí a que empieza. Pero bueno, les mando un abrazo señores, cuídense mucho, mucha buena vibra, eh, cuídense mucho y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡Go Niners!